Hoja santa. Ok. Rico. Esos tres, Eso, bueno, esos son cuatro, cuatro ingredientes. Súper sencilla además, ¿no? Súper sencilla. ¿Y cómo lo haces es, así a, a grandes rasgos? Pues aquí, de hecho, traigo la, la receta, a ver, dije. El recetario ay, de la sí. abuela. El, no, a no, veces se la dejé, no, mi abuela tiene unos papiros, o sea, realmente nos burlamos porque ya parecen papiros, ¿no?